Hola, ¿qué tal? Soy Pamela del talón de Pam y en esta oportunidad vamos a ver eh, qué se ha expectado sobre todo eh, por, eh, por lo viral que se ha vuelto la última canción de Shakira entonces vamos a ver si Shakira va a seguir sacando hits eh, donde saca fuera de sus emociones, ¿no? De, de, referente a su expareja. Eh, Gerald Piqué, Así que vamos a eso bueno en el corte eh, claro se ve que digamos, eh, la separación, aquí les muestro el corte, eh, se, se ve que la separación provocó que, que en gran medida ella se siente muy, muy culpable, ¿sí? es una persona eh, muy eh, que se juzga a sí misma. Por lo tanto, todas las canciones que ella ha hecho un poco en... Eh, donde manifiesta su dolor y su rabia en contra de su ex, tiene que ver por la necesidad de hablar para no seguir estando en esa posición. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, acá se ve que ella de alguna manera ha resurgido y ha sabido utilizar sus talentos eh, de, de alguna manera para sanar eh, y, y para continuar, ¿no? Eh, se le ve mucha proyección laboral a ella. Es es cierto que, como mostraba anteriormente en las cartas, estuvo derrumbada. Lo puede estar estando, no sé, eh, ahora mismo que ves el video, eh, que Shakira está, está hecha una, eh, una, una bolita en su cama eh, llorando, pero lo que muestra hacia afuera es su capacidad de reinventarse, es su capacidad de devolver el dolor, de transmutar el dolor, en una oportunidad para, para hablar y, en el fondo, también para que otras mujeres no les ocurra lo, lo que a ella le pasó. Por otra parte, eh, Piqué, ¿no? Se ve que él está en una profunda encrucijada, no sabe qué camino tomar. Eh, tampoco, por más que por ahí se vea en, como en respuestas, ¿no? Que hemos visto en Internet que se ve bastante decidido, y que en, le importa poco lo que ella haga en el fondo él no tiene ninguna capacidad de cómo gestionar esto de, de cómo salir un poco ganador en toda esta historia entre ellos hay una profunda desconfianza eh, me atrevería a decir que solamente se habla lo, lo esencial si es que a través de, de terceros. Bueno, acá evidentemente muestra que si Shakira ha sido tan frontal en sus canciones, es porque ella pens siempre pensó que esta iba a ser la relación definitiva. Eh, por ahí él también le, le hizo muchas promesas. Entonces en el fondo ella vivía en una constante ilusión. Y claro, al enterarse del engaño, evidentemente para ella eh, fue un, un, un caerse de, de esta nube, de un, un, esta familia ideal, se vino a pique, <ríe> literalmente. Eh, por lo tanto, bueno, ahí está, ¿no? Eh, sus canciones que son directas, que no le importa a ella si... Eh, quien, o sea, hay un dicho que a quien le quepa el poncho que se lo ponga, ¿no? Es un dicho chileno que habla de que, bueno, si te, si te sientes identificado, bueno, asume. Eh, sin embargo, yo veo hacia el futuro que va, so, sobre todo creo que emocionalmente, ella va a estar mucho más... Eh, más, más reflexiva en cuanto a, ok, sí, yo tenía todo y de repente lo perdí. ¿Cómo fue que lo perdí? Puede ser que eh, haya momentos por ahí en, en abril donde ella se sienta un poco, mmm, guarda silencio y que pierda un poco su capacidad, su, su chispa, eso que se ve, ¿no? Eh, y que, bueno, se ve que va a estar viajando, yendo y viniendo, probablemente por el tema de los chicos. Eh, y acá, eh, yo, yo diría que en el fondo van a aparecer canciones que hablan más de un, del tránsito, ¿no? de, Del despecho, a un poco a, a tener una aceptación, ¿sí? Eh, no creo que vaya a lanzar más canciones tan directas, tan, tan agresivas emocionalmente hablando, sino que se va a dedicar un poco también a, a conectarse con ella, con sus emociones, a través de, de amigos, a través de, de círculos de mujeres, que la apoyen y le den eh, cuando se sienta un poco apática o aburrida, o que se lamente del pasado, le den un aliciente para seguir adelante. Yo al menos, eh, no veo, de que ella vuelva a sacar otras canciones, así, tan directas, tan cortacabezas, como las que, la última que hizo. Así que bueno, esta es mi predicción, espero que te haya gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, eh, para que te enteres, de cuando saco un video y también, para que sepaste, cuando hago transmisiones en vivo en las cuales respondo preguntas gratuitas y pagas. Gracias por estar. Cuídate.